un videito corto acá, limpiando todo esto de acá, porque mañana va a haber un cumpleaños. Ya, chicos. Les enseño cómo ha que quedado un poquito La cafetera. Sacando guantes ya. Y la uña la tengo así, mira Ya preparada para Halloween. Me la voy a tener que sacar mañana, chicos, porque mañana tengo una práctica de masajes y tengo que sacar esto que no puedo está permitido hacer con esto. Y bueno, este de acá es el, el café que voy a, bueno, a ellos mañana a utilizar. Y tiene que estar todo limpio, o sea, viene como quedar bien limpio. Sí. Muy bien. Estamos cansadas, bien agotadas. Bien agotadas. Acá ya no va a entrar a limpiar, ¿no? Se lo apago sí. la luz entonces. Ahí está haciendo el esto. Está haciendo la vaquia allá. Y nada chicos, acá como les digo, tratando de terminar. Me okay. ha cuidado en algunos lados que tienen cámaras si no quiero que los voy a un poquito Este es el baño. No hay mucho que enseñar en este baño, porque hay una taza, un lavador, lavadero. Y bueno, esta de acá que también quedan así. Yo les enseño para que vean cómo que está. Todo limpiecito. Bañitos acá también. Y qué pasa es que mañana vienen personas a nadar y todo tiene que estar limpio, desinfectado para que ellos puedan ¿no? utilizar el baño, los pisos, tienen que estar desinfectados con bastante lejía, nada nave con todos los que le estamos acá nosotros Mira, esa basura también se va a tirar de... ¿Te acompaño? Sí. Vamos a acompañar, si no lo, o sea, lo, lo van a robar, lo van a robar <risa> Fuerza, fuerza Uy, oh, estamos saliendo, está oscuro ¿Tienes la llave? Uy, está haciendo bastante frío, chicos. Horrible el frío. Ayer estábamos 4 grados, pero se siente helado, helado, helado. Miren, acá se tienen que utilizar. ¿Están botando? ¿Qué es lo que están botando? ¿Qué están botando? Un televisor. ¡Wow! Vamos a recoger el televisor. Necesitamos el televisor. Ayer les cuento. Ayer, este no, antes de ayer le botaron una cocinitas que les voy a enseñar. Lo que en la casa lo tengo, también mirando una persona. allá, espérate con cuidado, porque acá da cuidado también. No voy a pensar, que... pero igual eso pertenece acá. Y todo lo que botan, pues se va a la basura. En vez de estar ahí, pues de repente sirve. No y les cuento la cocinita que había ayer. Este mi esposo lo sacó de acá, así vuelto como Miren chicos, miren, miren, miren, para que vean, es real, real, real, miren, miren, miren, miren, es real, es real. Mira, lo que estamos sacando de acá de la basura. Imagínense todos los que botan acá, chicos. ¿Cuál? Flashlight. Hay una silla, hay una silla botada ahí. Pero no sé si estará buena. estamos con todo, el, estamos con el frío el viento, está haciendo mucho viento y como estamos adentro de la piscina chicos que está haciendo mucho calor, está medio así como, ay no sé, caliente entonces este, salir acá es como una descompensación y yo me siento que me está dando, la garganta me está raspando ya eso lo dejo acá, pero hay un carro cuadrado allá, no sé Sí, ojalá que haya más nomás, no, no creo que... Lo que pasa es que hay otra gente que están trabajando, no les puedo enfocar chicos, pero están trabajando también allá. haciendo el mismo trabajo que nosotros hacemos y están mirando para acá y no quiero... Ojalá que no sea... ¿Qué? ¡Qué frío! ¡Ay, mira qué descompensación! ¡Acá está caliente! ¡Horrible! Ahí lo voy a filmar después en el otro video el televisor si funciona y también este el, el, el, el fan si funciona chicos la ventiladora ya me despido ahorita con ustedes cuídense mucho un besito como le digo siempre cuídense bastante y voy a, voy a subir este video lo subo no lo voy a editar nada lo voy a subir así de frente chicos y nada espero que eso a mi canal a Katy Blog y que tengan un hermoso hermoso día cuídense bye